Necesito un poquito de apoyo, ¿vale? En eh, plan, eh, necesito que me den la mano, ¿vale? Es para el tema que está, la canción, sí. Está la mano, de nuestro lado. Dame para, si no la pareja, me da otro. ¡Aganos, si, Sí, si, sí, si, sí, si, padre, tú, aquí estoy yo, no, Esto es el, rap, el rap de mío. Nacemos todos unidos, como las naciones, pero aún así vivimos con márgenes sociales. Muchos saben, 50 años laborales vale, ya no están en este mundo y nos hacen sentir iguales. La moraleja del mensaje es que la combinación nos hace ser capaces cuando nada nace, donde le importa cuando nace con tal de ser capaces de dar mensajes ¿Y ¿por qué? porque vuelven a enfrentarse los niños del gueto solo están pensando en hambre y yo te prometo que soy reconfigurable las estrellas nacen en los barrios marginales es un claro ejemplo, claras dudas a Bob Marley y Luther King sabía lo que conseguiría después de morir y es unir porque por algo estaremos aquí acabando con el mundo que lo quieren destruir y es así no recuerdo mis raíces, pero sé que ha cambiado el parque. Nadie apostaba un duro por el raper cantante. Siempre nos pusieron muros por delante. Músicos conquistando el mundo eso es lo importante. No recuerdo mis raíces, pero sé que ha cambiado el parque. Nadie apuestaba un duro por el raper cantante. Siempre nos pusieron muros por delante. Músicos conquistando el mundo eso es lo importante pone ideales, muere la gente, los presidentes, no sé qué coño hacen. Escuchan voces detrás de las paredes, en vez de hacer las paces, los cinco continentes. Y al final del camino habrá película, recuérdalo, será lo que más se te quede grabado en el tuétano. No hay nada peor que un niño huérfano de educación por haber nacido donde no ha elegido ni Dios. ¿Y ¿Sabes qué? Vivimos en el mismo planeta, somos servidores, servimos a la desunión completa. Unos para ser comidos, otros para ser la cena. Pero unidos atracamos el sistema digestivo de mecenas. ¿Por qué? Porque merece la pena. El hip hop no entiende de fronteras. Trae a tus colegas que queremos ver más. ¿Qué? ¿Qué? Muchas gracias.